Han estado bienvenidos otra vez a mi canal Yo soy Por Y después de mostrar un poquitico sobre mi talentosa voz Le pido disculpas a todos mis suscriptores Porque la verdad no grabo videos hace una semana y media Y es que no tengo muchas ganas de hacer videos Como podrán entender he encontrado el amor El amor hacia mí Es más, mírame o sea, wow El otro día anda por la calle en mi de caído y me decían Marquito, quédate un poquitico más Es que, eres, no eres feo no, no, no eres bonito, pero no eres feo O sea, quédate un poquitico más Luego yo reflexioné toda la madrugada Hasta que me levanté un día por la mañana Me miré en el espejo y dije ¡WOW! ¡Estoy más sexy que una paloma! O sea, hello baby Hello algo stop. Después nos enamoramos un poco porque ahora vamos a hablar sobre el tema de este video Como sabrán muchos, yo soy cubano Y el que no lo sabe, bueno ¡Hola! ¡Soy cubano! Bueno, eso no le interesa a nadie El hecho es que el otro día estaba pensando ¿Cuál será mi próximo video? Y un suscriptor me mandó un comentario diciendo Habla sobre el lenguaje de los cubanos Y su dialecto y sus palabras Sea perro deón." Y ese suscriptor quiero agradecerle porque me dio la idea de este video Y aquí estoy haciendo este video pero bueno, antes voy a hacer una introducción sobre este tema El lenguaje cubano es un lenguaje único Nuestro idioma es el español Pero tenemos un dialecto demasiado callejero Pero bueno, para no alargarnos en el tiempo Vamos a hablar sobre lo que yo quería hablar en este videito <risa> Dialecto cubano, sus palabras y sus significados Ah, bueno. La palabra más utilizada en Cuba Y espero que no me... Me eche un strike YouTube Es la palabra PINGA Pero bueno, vamos a utilizar otra palabra en vez de por ejemplo, vamos a utilizar la palabra baper para referirnos a la pincas, ¿Ok? Ya entendiste lo que quiero hablar Tú me explicaste, entendiste, ¿verdad? Tú me entendiste Bueno, la palabra baper significa muchas cosas Ah, que no vente la cabeza Bueno, ya al carajo, YouTube Esta palabra tiene demasiados significados y demasiado dialectos Literal, solamente un cubano nacido en Cuba, criado en Cuba... Podría entender lo que se lo que significa. Puede ser muy ofensiva, te podemos decir Come pinga, te vas para la pinga, estás feo con pinga Y es como decir, eh, boludo, come y gilipollas, es lo mismo, pero come pinga Bueno, bueno, bueno, bueno, la, la palabra pinga también tiene otro significado Y significado descriptivo también Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, tenemos eh, como decirte... Está de pinga. ¿Qué podría significar esto? Está muy bueno. O también podría ser que está muy malo. Tienes que entender. Ejemplo: si yo veo una mulata, mulata bien sexy. Y yo la veo y digo: ¡Off! Alfredito, mira esa mulatica. Eso está de pinga. Significa que la mulata está muy buena y que yo le daría. Bueno. Alfredo también le daría Pero también si ves un muchacho muy feo Y eh, le tienen ganas al chucho, o sea, chucho que eh, Se le bullying, un bullying cariñoso, ¿sabes? Un bullying atractivo Podemos decir, papo, tú estás feo con pinga Y es como decir estás feo, muy feo O sea, muy feo También cuando le das duro a los porros Ey, chime, <risa> esto está de pinga ¿Sabes? Es que, es que está fuerte Está, está, está bonitoso y se le subo la cabeza en plan, eh, lo, lo toco para el piso literalmente, mira, dile no a los porros, la verdad, dile no a los porros. La verdad es que la palabra pinga es muy utilizada en muchas de esas palabras y también la gente en el mundo cree, por alguna razón cree que nosotros lo utilizamos para describir eh, nuestro Pero no es así, la verdad es que la palabra pinga, lo que menos lo utilizamos es para describir nuestro un de productor masculino suena confuso la verdad pero es que por eso estoy haciendo un video sobre esto para enseñarte sobre estas palabras y esta comunicación, ¿sabes? es que, ahora mismo te digo te, te he destruido tus ganas de vivir es que te las he destruido pero no te preocupes que con este bailecito que te voy a hacer en este momento te a le eso se llama mezclar salsa con reggaeton increíble y no es que baile bien pero me gusta el baile y, y que me deprimo porque <risa> <Mira qué huevo. risa> bueno, bueno, bueno, continuamos con este video y vamos a hablar sobre las palabras que describen a los cubanos. Hacer. Hacer es una palabra que tú escuchas a una persona que dice ser y vas a ver que eres tú, ¿sabes? Que es cubano. Hacer es que volar o mejor dicho, como los gringos, hacer es que volar O sea, frase icónica de Cuba. Es como decir, que hay, mi hermano? ¿Sabes? Linda. Me he roto tres huesos a la quijada, ah, mírame Ah, ah Bueno, olvidemos este pequeño incidente aquí Me duele todavía, pero bueno, olvidémoslo y vamos a seguir Con las palabras y las frases que nos identifican Hacer aquí volar es ¿Qué onda, mi hermano? La palabra gao Significa casa, o sea, me voy Para el gao, me voy para la casa La palabra caca significa caca, o sea Caca en todos los países significa caca, ¿no? ¿No? La palabra curralo Significa trabajo, o sea, me voy para el curralo Vine de curralo, me voy del curral. La palabra tanque en Cuba es un término utilizado para describir a la persona como una persona dura de matar. En plan, háblate tanque, que habla tanque, como que mi hermano igual, es como una forma de expresarse. Yo pienso que si voy a una fiesta en otro país del mundo y saludo a un amigo y le digo viniste con el tanque, o sea, que me refería, viniste con, con tu amigo o con tu hermano, la gente pensará, cómo que vino con el tanque, son terroristas, que son terroristas, es que el intelecto cubano es muy raro, ¿sabes? Es muy raro La palabra cheo significa más vestido Bueno, creo que hay varios países de Latinoamérica que usan la palabra cheo para decir más vestido También tenemos la palabra coño En muchos lugares pensarán que es el aparato de productor masculino Pero aquí también se utiliza como la palabra pinga ¿Sabes? Para describir algo, no sé Te tropiezas, dices, coño Qué dolor. Sabes, una cosa que me da mucha curiosidad hablar es sobre el acento cubano. Es una cosa que yo no entiendo porque yo veo en comparación con otros acentos en español en el mundo que el cubano no tiene acento. Literal, no tiene acento. No es un boludo o gilipollas. No tiene acento. Es que no tenemos acento. En Cuba hay dos tipos de acento. Está el de guajiro y el de habanero. o sea. Es raro El habanero es el que está escuchando estos momentos Que no tiene acento ni, ni habla cantando El acento guajiro es como hablar como un colombiano Hablar cantando Sería como algo así Prima, trajitera, aceite Para cocinar y por la noche Es que el está caliente, prima Está caliente Este acento viene directico de Pinas del Río bueno, cuando tú le dices a una persona real, un bate. No se refiere al bate de jugar pelota, sino se refiere a un cigarro. Sabes, es que no es muy complicado. Cuando decimos música repartera, nos referimos al reggaetón cubano. La verdad, lo que menos he hecho en este video es hablar sobre lo del tema. Pero por fin grabo video, es que tenía que hacerlo, o sea, ¿hasta cuándo voy a estar yo sin grabar video? Pero bueno, si quieres una segunda parte de este video, mejor estudiar, pues esto lo estoy improvisando, este video está por improvisación. lo que abajo y también coméntame qué tema quieres que hable en un futuro video, o sea, sobre qué le interesa que yo hable. Si no, mándame un link en un comentario sobre qué video quieres que reaccione y compréndete sobre ese tema, ¿sabes? Yo estoy dispuesto a hacer lo que quiera, menos abrir un OnlyFans, la verdad, porque aunque sé que mucha gente pagaría por ver estas nalquitas blanquitas bonitas que tengo aquí abajo, no y dispuesto a enseñarlo Mis son mías Así que eso es todo Y yo soy Espérate, espérate, espérate Para hacerlo con un efecto profesional Oh bueno, yeah, Opera con rock and roll épico Recuerda suscribirte y regalarme un like Te mando un fuerte besito Es más, no te lo voy a mandar Porque es malo que son Tirar las cosas te lo voy a dar directamente Y recuerda que si tu cabeza produce caca tu boca es un ano que le expulsa tú. Bueno, bueno, ya, ya, ya. Bueno, bueno ahora te doy el besito. ¡Hasta